Existe también una serie de clases que son únicamente pertenecientes a multiprocesing. Por ejemplo, la posibilidad de utilizar kiwis o colas. Esto permite la utilización de y el pasar información entre distintos procesos mediante el uso de estas colas o queue. Igualmente, se puede utilizar la simple kiwi, el cual es un poco más fácil de utilizar. Estas colas pueden utilizarse a modo de stack, de tal forma que en ocasiones nuestros procesos van cogiendo los, los últimos valores o los valores más recientes de estas colas. Estas listas eh, dan su último valor de tal forma que lo borran para que múltiples procesos puedan ir operando con los valores que se van obteniendo de otra serie de procesos. Igualmente, se pueden realizar conexiones, de tal forma que se pueden acceder a través de una red a cómo los procesos adquieren nueva información o cómo se, o cómo se comunican la, y procesa la información. Igualmente, podríamos hacer uso de un manager, el cual es un lugar o proceso donde se deja información la cual puede ser accedida a través de múltiples procesos, de tal forma que esto puede ser común para el sistema operativo y puede ser accedido con la información de cuál es el nombre o la ubicación del manager dentro de la memoria, de tal forma que esto puede utilizarse para eh, que sean comunes distintas barreras, o de semáforos o las condiciones, o los eventos, o los logs, o los relog, o los semáforos, o incluso utilizar de manera común distintos tipos de valores, como por ejemplo utilizar un array en múltiples procesos, o distintos valores, o la utilización de distintos diccionarios o listas que pueden ser comunes para la ejecución de ambos procesos. Esto nos puede llevar a la ejecución y la utilización de, de múltiples valores o de distintos argumentos de manera común para múltiples procesos. Igualmente, podríamos crear un NAMESPACE, lo cual actuaría de una manera similar a lo que sería el GLOBALS, ya que esto generaría un diccionario el cual puede ser modificado por múltiples procesos o por múltiples triads, de tal forma que se puede pues, acceder a la, a la modificación de estos datos. En ocasiones, la modificación de estos datos no es instantáneo, de tal forma que si los arrays son excesivamente grandes, es posible que existan conflictos de acceso y, y visualización de la información, de tal forma que sea conveniente el, el que estos puedan ser visualizables de manera instantánea o no, ya que en ocasiones algunos tipos de datos pueden ser relativamente grandes. Igualmente, multiprocessing puede hacer uso de la herramienta pool o piscina o, o sitio donde se realizan múltiples procesos. Esto puede facilitar la forma de ejecución de los programas. Para ello, podemos visualizar cómo se ejecuta una piscina o pool. Para ello, eh, podría utilizarse mediante múltiples métodos. Esto nos podría permitir la ejecución de una función de una manera para su ejecución con múltiples argumentos de una manera sencilla, de tal forma que no necesitásemos crear un, un multiprocessing.process. Esto podría realizarse para la ejecución de, única, de una única función en el mismo hilo o una función de, en un hilo independiente, al igual que actuaría la orden map, pero sin tener que esperar a que la orden terminase. Igualmente, podríamos ejecutar la orden map, de tal forma que se pudieran pasar una serie de argumentos mayor, o utilizarlo de manera síncrona. También, de manera. Y, de esta forma iterable, es desordenada, de tal forma que los resultados no se tengan por qué obtener de una manera ordenada. Esta posibilidad de obtener los resultados de una manera in, in, in, desordenada es posible que agilice los, los, res, los cálculos. Sin embargo, es posible que las soluciones que se obtengan como resultado puedan ser también. Eh, mostrados de manera que se puedan reordenar al conjunto de datos originales. También es posible invocar la orden map con múltiples parámetros o argumentos de entrada, de tal forma que start map permite la ejecución de, los, de las órdenes map, pero no con un único iterable, sino que con varios iterables, los cuales tienen, tienen varios argumentos. Igualmente, podemos visualizar que esto se va ejecutando y se pueden obtener los resultados como un iterable. Estos iterables pueden ser llamados a su solución con la orden Next. Igualmente, una vez terminada cada una de estas ejecuciones, puede finalizarse completamente con la orden Close. O también pueden terminarse, en, aunque sea de manera asíncrona, para la invocación de su terminación mediante la orden Terminate. Igualmente, es posible esperar a que se termine la ejecución de estos, de estos hilos, los cuales pueden ejecutarse de manera síncrona. Mediante la orden Join, se esperaría a la obtención de los resultados para la continuación del proceso. Esta clase multiprocessing eh, obtiene los resultados que en ocasiones pueden ser de manera síncrona, de tal forma que se obtiene un generador que va mostrando cada uno de los resultados. Estos resultados pueden obtenerse con la orden next o con la orden get, la cual es propia del, del multiprocessing.pool. Igualmente, es posible que necesitemos esperar o poner un tiempo el cual queremos esperar para la obtención de los resultados, con la opción wait timeout. Igualmente, podemos observar si ya está lista la solución obtenida con ready o si ya ha terminado todo el proceso de cálculo con la orden successful podríamos observar cómo opera este proceso pool para una orden básica. Podemos observar que podemos determinar cuál es el número máximo de procesos o de CPUs que pueden estar simultáneamente ejecutándose. De tal forma que si no disponemos ningún valor, este obtendrá el valor de los CPUs disponibles en el sistema. Sin embargo, también podemos eh, eh, imponer un valor máximo de procesos. De tal forma que, por ejemplo, podemos poner el número de CPUs menos uno. De tal forma que siempre exista un un proceso disponible para el sistema operativo, de tal forma que éste no bloquee el, el sistema básico del funcionamiento, bloqueando, por ejemplo, eh, mecanismos como el ratón o, u otros mecanismos básicos, ya que en ocasiones, en otras versiones o en otros sistemas operativos, puede dar lugar a un error. Podemos ver que se asigna al resultado la invocación de un, de un pool, el cual se nombra de manera asíncrona, ejecutando esto una función la cual sería denominada como f, la cual tendría como argumento de entrada el, la tupla 10, generalmente en estas llamadas asíncronas se suele terminar con la orden coma de tal forma que esto es lo que genera la tupla no el único valor 10 podemos ver cómo se extraen los resultados mediante la orden next igualmente podríamos sustituir esta orden de impresión por la descomposición de los múltiples valores mediante la generación de la lista resultante creando list it o también podemos ver cómo podemos visualizar un único resultado mediante la ejecución de, de la orden pool.map. Podríamos ir probando cada una de estas utilidades, al igual que otras utilidades u otros programas que podríamos haber ido probando para su uso. También existe otra posibilidad de obtención de los resultados o modificación de los datos de una manera más elaborada que, que el manager. Para ello podríamos utilizar el Connection Listener. Esto nos generaría la posibilidad de poder acceder a los datos a través de una red. Veamos qué posibilidades nos ofrece esto.